Hola bueno, amigos, tengo que volver a comenzar este vídeo, bienvenidos a Toxic Game Channel, yo soy el vengador tóxico, bienvenidos vengadores de la, fuera de la ley, eh, forajidos de por vida. Eh, tenemos que decir, tenemos que hacer un pequeño repaso al stage of play de ayer, y recordarles a mucha gente que la mayoría de juegos que ha visto ayer en el Stay of Play son multiplataformas y por lo tanto caerán en Xbox y en PC. Tal es el caso, por ejemplo, de Tekken 8, por mucho que borréis eh, Xbox y PC, que lo borrasteis ahí como también lo hicisteis con otros juegos. En fin, eh, luego ves el trailer eh, de Tekken 8 y pone claramente, además de la página de Tekken y nada que ver, o sea, va para Xbox. Eh, bueno, antes que nada, eh, Jiren, eh, Jiren, Gamer, Jiren, Jiren, Jiren. Jiren se te está subiendo la fama. No quiero decírtelo, pero estos comentarios que eh, sí que estás todo el día haciendo que te, te dejan muy mal porque además sabemos que juegas a la Xbox más que a la PlayStation porque ni siquiera la tienes. pocas caso te trae la PlayStation 4 pero la PlayStation 5 no la tienes ni de coña. Pero sí que tienes la Xbox Series S seguro que te habrás comprado la Series S. Que te has pasado el Pepa la patrulla canina. Por Dios, juega en serio, busca tu juego ya. Tío ya de 25 años Juegate un Halo Juegate un Jazz of War Juega algo un poquito más Que ni siquiera La gente eh, Que Que bueno, que buscamos Los G Ahí Los premios y tal Ni siquiera nosotros no nos hemos Llegado a, a pasar el juego Porque es un tremendo aburrimiento bueno si yo tuviera un niño un sobrino ahora mismo le diría toma Francisco eh, Nene venga ponte a jugar dale al tito Tosi eh, <ríe> los G que le hace falta para, para unos cuantos meses que por cierto yo creo que por eso es por lo que haces no por lo que por lo que te esfuerzas tanto nunca te he visto trabajar tanto vamos Nunca te he visto trabajar tanto. Bueno, Tekken 8, volvemos a. Ya dejamos el tema de Jiren Jiren, por favor, bájate de la nube, como dice la canción mexicana. En la nube en la que andas. Eh, Tekken 8. Para Xbox y PC, déjense de tontería. Rise of Running. También va a acabar en PC. Pero por Dios, pero ¿por qué borráis? Eh, eh, cuando ponen Xbox y PC y tal en los, en, los, en los créditos, ¿por qué? Porque luego yo busco Rise of Ronin y en, aquí en YouTube eh, lo busco. Y los Bueno pues eh, el Rise of Running Rise of Running Estaba dispuesto para que saliera en Xbox One y para PlayStation 4. No va a salir ni para PlayStation 4 ni tampoco para la Xbox One. Saldrá para PC y el juego saldrá oficialmente en el 2024. ya Habrá tiempo. Este juego este juego todavía le queda. Laiga like Dragon, Laiga like Dragon 8, que se ha filtrado incluso imágenes de, de, del, de un poco del gameplay. Eh, incluso en otro vídeo que tenemos atrás eh, también vimos cómo era el interior ¿no? de, de Sega y también caerá en el 2024 Octopath Traveler evidentemente también estará en Game Pass bueno, o por lo menos en Xbox desde luego no entiendo como de la noche a la mañana todos los pipas se han vuelto nintenderos a todos les gusta Zelda y a todos eh, le gusta estos juegos que, que no jugarían ni con un palo, vamos, que no los tocarían ni con un palo. A veces, a ver, la ¿eh? pues Project EVE, por ejemplo, Project EVE, aquí lo tengo. Aquí está para Xbox One, para PlayStation 4, para PlayStation 4 Pro, para un Unreal. En fin, o sea que... Que vamos, que... Recordar que aunque un anuncio ponga unas plataformas... Siempre pueden llegar Playstation y pagar para quitar el resto. Cuidado con los multiplataformas anunciado ayer... Que a la hora del lanzamiento puede cambiar. Sí, sí. Es verdad. Tiene toda la razón, eh. Tiene toda la razón. Aquí... Eh... Bueno, aquí resumen, Sony hace exclusivas buenas, pero Microsoft es malo porque en un futuro imaginario hizo exclusiva a Call of Duty quizás no se compare en magnitud si solo fuera ese juego sin embargo Sony no se queda contento con una exclusiva Voy a ver otros comentarios por aquí Del la verdad es que me parece increíble que no haya tanto hype, la verdad. Por lo menos con el tema del de God of War. Vale, bueno, aquí como dice Proteo, de Traveres, Traveler salió en Switch y en Game Pass un juegazo que no salió en PlayStation. Ahora Sony la envidiosa y llorona, que no es otra cosa, la mancha de llorones, menazas, ha querido que la segunda parte no toque Xbox y menos Game Pass. Sony nuevamente pagando para excluir juegos del Game Pass otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Octopath Traveler salió en Switch y en Game Pass la, la bella, la traidora, Marieta, pues dijo: Pues vamos a quitarle el Octopad Traveler temporalmente a los de Xbox ¿sabéis qué es lo que pasa? que aquí eh, tenemos un problema y lo hemos visto con el Tekken 8 yo ahí es cuando yo me, me di cuenta de que o con el Laiga Dragon Laiga Dragon eh, ha, ha estado saliendo eh, a los de Sega le han encantado meter en el Game Pass y no lo va a meter estos no, espérate Vamos a ver, vamos, tranquilícense, porque el Tekken 8 caerá en Xbox, porque el Rise of Running caerá también en Xbox, eh, y posiblemente ojalá caiga en PlayStation 4 Pro, por lo menos. El Laia Dragon, el Laia Dragon 8 que saldrá en el 2024 y el Octopath Traveler caen en Xbox, punto de pelota. Que ahora va a caer en PlayStation 4 y en PlayStation 5. Te lo vendo. Pero como ya he visto que, el, que cuando anunciasteis el Tekken 8 me borrasteis eh, a Xbox. Eh, me di cuenta de que ibais a hacer lo mismo con los demás. Como por ejemplo el Project Eve. Que está para la Xbox One también. O como por ejemplo otros juegos que tenemos aquí. Stellar Blade forma Project EVE Launches en 2023 Publicado por Sony Interactive Aquí, bueno, cada uno buscando las noticias De aquella manera Pero bueno eh, Sigamos, sigamos Porque aquí no hay eh, Sony todo basado Este eh, Project EVE Jugadas bajo cuerda de Sony es que esto es lo que hay con Sony es que a ver Project Eve, otro juego que pues hay que tener cuidado con esto de de las exclusividades de las exclusividades ¿eh? hay que tener mucho cuidado y, y coger con papel de fumar ¿eh? a los uh, a la gente de Sony vamos a terminar el programa de hoy el podcast tóxico de hoy eh, porque no se hace a tanto de que Jean eh, Ryan está aquí ni modo, tendré que comprarlo en Playstation, pero espero Jean Ryan no llore cuando Cod deje de salir en Play para la siguiente eh, una IP un poco más conocida como Street Fighter con 35 años a su espalda, tuvo su última entrega numerada exclusiva para Playstation 4 la cosa no es que esté mal si esas cosas pasaban desde siempre la cosa es que Jim Ryan se queja por algo completamente legal como es hacer exclusivas este no sé de qué coño va ya que tanto Jim Ryan llorar por un COD eh, por un Call of Duty entonces ¿por qué no hace esto? que haga un trato con eh, el director Dires Peck y su estudio llamado Midnight Society, eh, ese estudio está desarrollando un BR vertical llamado Dead Drop, eh, Deep Drop y muchos De Code, Years of War y Halo están ahí, bueno, dice Sniper Wolf, dice es que cuando Microsoft lo hace malo, nefasto, cuando Sony lo hace no pasa nada. Luego lloros, lloros y más lloro, Pero bien que jodiendo a otras comunidades. Eh, muy bien. Gracias a la hipocresía de, de, de In Ryan. Por eso se está haciendo famoso Jin Ryan. Bueno, lloran por COD y os tienen dos exclusivas de consola y nadie está llorando como Jin Ryan. O sea, realmente lo que hemos visto ayer ha sido dos exclusivos hemos visto dos exclusivos ni siquiera hemos visto un Spider-Man 2 no hemos visto eh, pero eso sí lo que tengo lo que he dicho antes de, del Ragnarok lo mantengo a mí por lo menos ver ese Kratos luchando como en el primer videojuego a mí, para mí eso por lo menos ha valido la pena bueno, ¿ustedes qué es lo que pensáis? Dejadme en la caja de comentarios los juegos que faltan todavía, o sea, que, que también van a salir para Xbox, y comenten, denle like, suscríbanse, y hasta la próxima, amigos.